Sin duda alguna, Photoshop es el programa líder en el mundo del dibujo digital. Hola, mi nombre es Johnny Mora, Adobe Certificado experto y profesor de Diseño Gráfico en mi país, con más de 10 años de experiencia en el área de la multimedia. El dibujo tradicional como tal ha cambiado y ha pasado de lo análogo a lo digital. Y con Photoshop puedes dar ese gran salto, creando dibujos profesionales a través del computador, incluso sin nunca haber tenido experiencia. Este curso está compuesto por 8 capítulos, donde aprenderás pasar tus dibujos físicos al mundo digital. Conocerás las principales herramientas y plataformas en línea para que tu recorrido como ilustrador digital sea mucho más fácil y divertido. Pero además vas a aprender a crear flat icon, dibujos con un solo clic, iconos realistas con un aspecto tridimensional, Conocerá también lo que es la teoría de la creación de personajes, enfocándonos en lo que es el arquetipo y el storytelling. Para hacer este curso solo necesitas una computadora con Photoshop. Además, no tienes por qué preocuparte si no tienes experiencia con el programa, ya que el curso incluye un manual de Photoshop pensado en principiantes. Sin mencionarte que tendrás acceso exclusivo a nuestra comunidad privada de estudiantes, una oportunidad de ver el trabajo de otros participantes y, ¿por qué no?, subir los propios. Aprende una técnica nueva y convierte tus dibujos en verdaderas obras de arte. Te veo en el curso.